Hola a todos, mi nombre es Roger. Y yo soy Mayra, bienvenidos a RM Travels. Estoy muy emocionada porque este es nuestro video del año. En este video les vamos a compartir una de las preguntas más frecuentes que nos hacen, que es, ¿cómo nos las arreglamos para viajar por largo plazo o tiempo completo? Y también les vamos a compartir cuál es nuestro consejo número uno para las personas que estén pensando en viajar a largo plazo. Y no solo compartimos nuestra historia, pero también invitamos unos amigos que son viajeros para compartir cómo le hacen. Y también entre clips ponemos, uh, te damos algunos consejos que tú puedes usar para viajar ahora mismo. Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestra historia viajera. Nosotros vivíamos en San Diego, California. Ahí los dos trabajamos tiempo completo. De hecho, nos gustaba nuestra vida en San Diego. Pero otros sueños fueron naciendo, Roger quería experimentar la vida minimalista, yo quería viajar por el mundo y así fue como nació nuestra primera casita sobre ruedas y hasta hoy hemos viajado 7 meses por los Estados Unidos y México, eh, dos semanas en Puerto Rico, y acabamos de terminar siete meses en el sudeste asiático. Y si alguien está interesado en saber sobre nuestros gastos de estos viajes, déjenos saber en un comentario para hacerles otro video. Entonces, ¿cómo logramos para viajar por tanto tiempo? Vamos a dividirlo entre tres pasos. Número uno, uh, trabajamos bastante en San Diego. Obramos durante un año y también uh, minimizamos todos nuestros gastos y también uh, vendimos todo lo que teníamos. Paso número dos. Mientras nosotros estamos viajando, también intentamos ahorrar lo máximo posible. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos es tratamos de comer en lugares locales y evadimos restaurantes turísticos lo máximo posible. Uh, otra cosa que hicimos también, por ejemplo, en Puerto Rico usamos el aplicativo Couchsurfing y cosas así que nos ayuden a extender nuestro dinero. Para no solo depender de nuestros ahorros que hicimos eh, después de siete meses viajando por Estados Unidos y México vendimos nuestra casa sobre ruedas y después compramos otra y vendimos también y también hicimos un, traba un trabajo temporal en Florida con una agencia de trabajo. Y también recibimos una pequeña cantidad de afiliados de marketing. Si te gustaría saber los pasos que nosotros tomamos para ahorrar antes del viaje y durante los viajes o saber todos los detalles, déjanos saber en un comentario y les hacemos otro video para ayudarles. Bueno, ahora, ¿cuál es nuestro consejo número uno para las personas que están pensando en viajar a largo plazo? ¿Cuál es tu consejo? Bueno, mi consejo es priorizar priorizar los viajes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho de comprar planchas de surf que generalmente son 300 dólares pero en vez de comprar una plancha de surf ahora yo busco una, una pasaje para otro país o algo así y yo creo que si tú quieres viajar realmente tiene que poner la viaje enfrente de, de otras cosas. Entonces, ¿y tu consejo? ¿Cuál es tu consejo? Mi consejo para ustedes es que si no saben ahorrar, aprendan a ahorrar, es muy importante. Uh, lo pueden hacer, créanme, yo lo aprendí. Y también sepan que viajar a largo plazo es un cambio de vida. Hagan mucha investigación, hagan muchas preguntas a viajeros como nosotros. Eh, pero algo eh, que quiero que recuerden que es bien importante es que viajar a largo plazo no es tan difícil como se cree, y a veces no es tanto el dinero sino dedicar el tiempo para viajar a largo plazo, así que les dejo eso en mente. Bueno, ya basta de nosotros, ahora vamos a invitar a nuestros amigos Chini y Rodrigo para aquí ya están viajando ya hace tiempo, para ver cómo le hacen. Hola, ¿cómo están? Somos Chini y Rodrigo, creadores del blog e Instagram de viajes Amando América. En este momento nos encontramos viajando en nuestra combi, la cual nosotros acondicionamos para poder viajar. Bueno, les cuento que hace seis meses que estamos viajando, recorrimos Argentina, llegando al punto más al sur, que es Ushuaia. Después eh, empezamos a subir rumbo norte, recorrimos toda la ruta 40, que es una ruta mítica de Argentina. Partes de Chile, Bolivia, Perú y actualmente nos encontramos en Ecuador, en la parte de la Amazonía. Les cuento que nos pueden encontrar en las redes sociales Tenemos un Instagram donde subimos fotos y vamos compartiendo el viaje en tiempo real mediante las historias Amando América también en Instagram, tenemos un canal de YouTube que es nuevito, tiene poquitos videos pero también ahí nos pueden encontrar Y tenemos un blog donde vamos contando nuestras experiencias, información, eh, un poco de info útil guías de los lugares donde vamos conociendo, visitando y es amandoamerica.com Así que bueno, esperamos verlos por ahí Bueno, como muchos nos preguntaron cómo hacemos para viajar a tiempo completo, queríamos contarle un poco cómo hicimos nosotros. Eh, la idea fue, mientras armábamos la combi, eh, trabajamos mucho, ahorramos mucho, Muchísimo. todo lo que podíamos eh, para generar un ahorro y poder salir y para tener para algunos arreglos o cosas que necesitemos adicionales gastos que puedan surgir durante el viaje claro igual la idea no es eh, gastarnos esos ahorros claro. así que buscamos formas de ir generando ingresos mediante el viaje una de las cosas que hacemos es vender artesanías tenemos llaveritos que hacemos nosotros eh, también imanes y estas chapitas también las hacemos nosotros y las vendemos en el viaje Re lindas bueno, eso nos permite generar también algún ahorro. Eh, estamos con la idea de hacer algunas postales, ya que nos ha pasado que nos preguntan si tenemos postales para vender. Así que, bueno, queremos hacer postales. Eh, también trabajamos mucho con fotografía y edición de video. Y, eh, bueno, trabajamos en general con, con restaurantes, eh, con hoteles, con marcas, eh, con agencias de viaje eh, mediante intercambio. O sea, nosotros hacemos fotos y videos y ellos a cambio nos pueden dar alguna excursión o comida o alojamiento en el hotel y bueno y eso si bien no nos genera dinero nos permite ahorrar mucho dinero claro. entonces también es una especie de, de trabajo y eh, otra cosa que hacemos nosotros bailamos eh, folclore que es una danza típica argentina tenemos nuestros trajecitos acá en la combi y a veces cuando bueno se da el momento y el lugar eh, bailamos y pasamos la gorra así que bueno eso es más o menos la, la forma en que nosotros solventamos claro. eh, nuestra forma de vida que por ahora es vivir de viaje Bueno, nuestro principal consejo para la gente que quiere viajar a tiempo completo es básicamente que se anime, porque no se va a arrepentir. Sí, eh, no solo que quiera cambiar su vida a una forma de vida nómada, ¿no? de viajar a tiempo completo, sino que se anime a cumplir cualquier sueño que quiera, porque bueno, para eso estamos ¿no? en realidad. Así que bueno, anímense, viajen además, viajar, eh, bueno, te abre un montón la cabeza, nos ha pasado a nosotros. Sí. Eh, te permite conocer un montón de gente, de culturas, eh, de comidas y, y vivir un montón de experiencias nuevas que, que estando en la casa no, bueno, se no, no se podría no sucederían así que bueno, anímense a viajar, no se van a arrepentir ¿sí? aunque sea no tiempo completo, pero igual anímense a viajar cerca de casa, lejos, de cualquier manera, viajen y al igual que Chini y Rodrigo, nosotros hemos conocido muchos viajeros que hacen uh, cosas creativas para financiar sus viajes, como hacer joyas a mano, tocar instrumentos, bailar a fuego. Y la verdad, todo cuenta, cada dólar cuenta para financiar tus viajes. Y cuando se está viajando esas cosas, es, parece súper divertido. No se olviden de darnos un me gusta, nos ayuda mucho. Y no se olviden suscribirse a nuestro canal para más guías viajeras. Dependiendo de dónde estás viajando, tú puedes orar mucho uh, en alojamiento, cuidando de casas ajenas. Uh, tiene las plataformas como uh, Trusted House Sitters, uh, House Carers y Nomador. Uh, el, todavía nosotros no usamos ninguno uh, de, de estos, pero tenemos un amigo que usó y, y dice que es muy bueno. Ahora nuestros siguientes invitados hablan inglés y necesitan prender el botón de subtítulos está a la derecha en la pantalla. Muy bien, ahora escuchemos a nuestros amigos uh, Chris y Carol, que también son viajeros y youtubers. Hola everyone, todos, mi nombre es Chris. Y mi nombre es Carol. Tenemos un canal de viajes en YouTube y también una cuenta en Instagram llamada Jumping Places. Así que vamos a responder tres preguntas sobre viajar full-time. So the first question is about our history of traveling. I'm I'm from Brazil and he is from England and we met in Brazil because he was living in Brazil. So uh, we used to work together and then our company kind of transferred us to Houston and we were living in Houston for some time in the U.S. And when we were there, we started to think about this traveling full time and we we saved money for this. Now we've been traveling for five months. We started in Southeast Asia and now we're in Europe. Um, we don't have a, like a, a plan, like a, a real plan of what we're going to be doing the next month, but we have like an idea of where we're going. And yeah, that's it, I think. That's yeah. our history. <laughs> and the plan is that we're going to be traveling for two years and question number two is gonna be how have we managed to be able to travel full-time so like carol said when we were in houston we uh, kind of planned it we have been looking online to see um, yeah other people that have done it but we kind of got an idea since we wanted to travel for two years we tried to see how much it would cost more or less and then from there on we pretty much just started to to save up and we were saving for like probably around two years for this and we also had a bit of savings before so that's how we managed to do it and right now obviously I get a bit of money from YouTube doesn't pay for all my expenses at the moment probably like a quarter or a third of our travel expenses per month but that is also helping so at the moment that is how we're able to travel and like I said we also have Instagram so we have some opportunities with some other companies stuff like that and yeah all that helps out but that's how we're able to manage at the moment and the third and final question is what would be our advice like number one advice for someone that wants to travel full-time so to me it would be more like um, try and do like a realistic evaluation of your current situation probably i mean more like financially because uh, obviously not everyone can save up money to just travel freely for one or two years so If you're someone that can't really save up that much money, I would um, like look online. There's loads of people that pretty much travel full time with barely any money. They just saved up a bit for like the flight, and then they might do things like uh, volunteer work, or they might uh, work in another country for a couple of months and then travel a couple of months and then keep going back and forward. Or there's other people like us that will just save up for ages so that then then they can travel for a while without, yeah. Having to think that much about finances, so like I said, it would just be to really evaluate your um, situation and then just search online because there'll be plenty of people that are doing this full time that are in the situation you're pretty much in right now. You have anything else? No, I guess you just need to be careful and kind of plan—not plan like what you're gonna be doing or where you're going, but uh, your options. Like, if you need if you need to work, you need to know where you can work and. I guess there are a lot of opportunities. You can be a teacher or you can work on a bar. You just need to to kind of know what you're, you can do if you need money, you know? So, I guess yeah, that's it. Hmm? Yeah. So yeah, that's all, all from us. So hopefully this video was helpful, and see you later. See ya. <laughs> Para agregar a lo que Chrissy Caro dijeron, estas uh, una de esas plataformas es Workaway y Worldpackers. Estas plataformas te permiten trabajar a cambio de comida y alojamiento. Eh, nosotros conocimos a viajeros que los estaban haciendo, y esto también les ayuda a ahorrar dinero mientras viajan. Si prefieres trabajar por dinero en vez de voluntariado, uh, hay visas de trabajo que tú tal vez puedas calificar. Y si algunos de ustedes hablan inglés y quieren enseñar inglés en línea, conocimos a alguien que lo estaba haciendo y nos dijo de VIP.Kir.com. Y ahora les vamos a presentar a Julian y Naomi, ellos viven en una casita sobre ruedas, de hecho los conocimos la primera semana que empezaron a viajar, y después nos reunimos unos meses después en Nueva así que vamos a ver qué nos dicen. All right, what's up everybody? Um, I'm Naomi. I'm Julian. And we live in this van. Live in this van. For a little over a year now. Our Instagram is vanished.adventures vanished if you're trying to find us. Uh, um, so yeah, I think people want to hear a little bit about our story. Um, I don't know, Naomi, you want to answer this one? Basically, um, we both graduated college, I was a year after him, and we did the apartment life, we both had full-time jobs, and it just wasn't cutting it for us. So we started discussing alternatives, like things that would be fun and maybe more fulfilling, And finally landed on the van life and it was about a year plus later that we bought the van and then a year later we finished converting it and we finally hit the road yeah and people want to know how we managed to travel full-time um, to be completely honest we don't travel full-time like we are not traveling right now we're living with my parents and we have been for the last couple of months I got surgery uh, so obviously we couldn't be on the road for that but usually what we do is we would stop in cities along the way and sort of have a home base we'd still live in the van but we would just sort of network and stay in one area and make some money um, so that's what we would normally do to travel full-time and we've been sort of trying to figure out ways to make more money uh, on the road but as of now i was delivering for amazon um, using this van which is pretty awesome and naomi was working at a candy factory and In New Orleans, in What's in, up? French Quarter. <laughs> in New Orleans, and she was selling pralines. So I think you found that work through Craigslist? Yeah. Yeah, just, so we. Like checking up your local spots. We went into town and we just went to a cafe and both got on our computers and figured out what would work for us. And I landed on delivering. Well, I would drop her off at work and then she would, you know, it was like a nine to five, nine, yeah. nine to six for her. And then during that time, I would go out and deliver as many packages as I could for. Amazon, which is kind of cool. I, I would tell people I work from home because technically that was correct <laughs> um, So yeah, and then third people want to know what would be um What would be our number one advice for people looking to travel in the van? What do you think? Is it to travel in the van? Yeah, people want to know I mean, there's a couple of uh, There's so many pieces of advice One piece of advice Julian always tells people is just buy the van, commit to it, just like go for it and then figure out the rest because that was like our hardest jump. Uh, one of my suggestions is if you're converting your own van, um, I've written about this before, is like have a couple things that you won't compromise on and then build your van around that plan. Otherwise like when you're building there are lots of like if we did this or if we did that but like for example for Julian and I like we wouldn't compromise on the height. We wanted a full-size bed, and I wouldn't compromise on the toilet. So basically around those three things, we built the van. My advice for just traveling in general is, um, for us has been, plan as least as possible. Just like hit the road and see what happens. I'd say like our craziest, funnest, most memorable experiences have been made just like from things we didn't plan, and didn't plan on doing. And actually like at this point, when we have plans it's like more stressful for us than if we don't have plans so like try to be as flexible as you possibly can but it totally depends on your personality type that's just what worked for us yeah just to add to that real quick i would say that um just go with the flow sometimes you know you have something in mind of what where you want to be when and how you want to do it and then another thing presents itself and you're sort of Presented with this opportunity to change course and more often than not I think changing course pays off so with that in mind just be open-minded and sort of look for these new channels and pathways that you can take um, on your adventure and that you'll find yourself in these sort of unreal situations where you're like how did we get here with yeah, these amazing people how do we meet these people on the road we're in this amazing site that we wouldn't have found if it weren't for these people that we met you know yeah. Things like that, so there's all these little avenues and um, ways to sort of make your adventure sort of flow in, in a way that is very important, at least when we're traveling. We try to just maintain sort of this free-flowing spirit, and I think that's really important. So, yeah, so I hope that helps. Yeah, good luck on your journey. Good luck on your journey. Whatever it may be, not even van life, just like whatever adventure you're like heading out on. Van life, boat life, scooter life, whatever yeah. you want to do. <laughs> whatever you're feeling. <laughs> Again, step one is always buying it. Once yeah. you have it, there's really no turning back. So Yeah. You know, if you're on the fence, definitely go out there and do it. Yeah. Yeah. Because all of this can be Googled or Instagram or you'll learn we, all the way. We were amateurs and we figured it out like total amateurs. So yeah. Cool. And again, um, our Instagram handle is vanished.adventures. Yep. Um, if you want to find us, feel free to hit us up and sort of just ask us questions or let us know, um, you know, if you're going to be in the same area, we'd love to meet up. So yeah. yeah totally. All right. See ya. Later. Y como Julian y Naomi mencionaron, hay varias formas de trabajar mientras estás viajando. En Estados Unidos es muy común el crackless, tax rabbit y, por ejemplo, um, nosotros usamos la Agencia de Trabajo Temporal, que se es RANSTAR, que aparte de tener en oficinas en todo Estados Unidos, también tiene en otros 39 países. Invitamos a un amigo más, Jorge de Viajeramente, él no es solamente viajero, pero también un experto en neurociencia para, para explicarnos por qué viajar es tan adictivo. Estoy acá en Varanasi, en India, eh, y la pregunta es, ¿por qué viajarnos? es una adicción y la verdad es porque te despierta diferentes eh, funciones en tu cerebro que tienen que ver con un circuito de búsqueda y recompensa el prepararte a la aventura, el estar ansioso despierta que tu segregación de dopamina sea mayor y eso hace que finalmente tú quieras eh, volver a viajar y volver a viajar una otra vez sin embargo para esto siempre se necesita una predisposición para que tú finalmente puedas eh, hacerlo y, y, y aceptar este, este proceso, ¿no? Porque también te lo puedes pasar mal si tú no quieres. También le preguntamos a Jorge qué sucede en nuestro cerebro mientras estamos viajando y esto fue lo que respondió. Cuando viajas te sometes a una serie de estímulos que hacen que tu cerebro eh, tenga mayor eh, neuroplasticidad, más flexibilidad Y entonces empiezas a cambiar físicamente desde dentro hacia afuera pero a través del estímulo que está desde afuera hacia adentro Empiezas a ver por ejemplo esto, nuevas culturas, eh, nuevas tradiciones, nuevos rituales, nuevas sensaciones Y tu cerebro internamente empieza a replantearse algunas cosas que ya daba por hechas por esa razón es tan impactante el tema de los viajes, por esa razón eh, finalmente uno empieza a transformarse y nunca vuelve el que se fue, por más que suene un cliché, cuando viajas nunca vuelve el que se fue porque finalmente hay un proceso de cambio, para que ese proceso de cambio sea positivo requiere sí una predisposición tuya, si tú Estás negándote a la nueva realidad, esto va a ser un costo energético mayor. Tu cerebro eh, va a impedir un poco este trabajo de cambio y eh, vas a poder, quizás incluso pasándotelo mal, porque el cambio va a ocurrir de todas formas. Es un proceso de reconexión de esto que ya nosotros llamamos en Neurociencia Conectoma. Y este tipo de cosas son las que te impactan más fuertemente para generar este tipo de cambio. Recuerden dejarnos saber en un comentario si quieren que hagamos un video de a saber cuánto gastamos en el sudeste asiático, los 7 meses en Estados Unidos y México, o las dos semanas en Puerto Rico, déjenos saber, o un video de cómo ahorrar. También ahí déjenos saber. Esperamos que este video les haya sido útil y que ahora tengan nuevas ideas para viajar a largo plazo. Para nosotros es una de las mejores decisiones que hemos tomado de nuestra vida. ¡A viajar! ¡Nos vemos! Gracias, hasta la próxima.